Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches En el horario que nos estén viendo Te saluda Karina Parra Directora de Ventas Parfum de Parfum Y hoy vamos a tener Un especial taller de belleza El primero en nuestro equipo eh, Para conocer eh, Un producto nuevo Que tenemos en nuestro catálogo Que se llama Care Este producto es ideal Para la temporada que estamos viviendo Que es verano Ideal para capear el calor y cuidar nuestra piel así que vamos a comenzar con este nuestro primer taller de belleza espero que estés súper comprometida con el aprendizaje para eh, obtener muchas más ganancias con tu catálogo e 100 te puedo contar que este producto ya está disponible en el catálogo y eh, lo vamos a eh, aprender en este taller por tiene muchísimas cualidades que te van a ser de mucha ayuda. Ya vamos a partir con eh, saludándote. Vamos a sorprender a nuestros clientes este verano con este producto que se llama Care y es un producto que protege nuestra piel y la humecta. Tiene filtro solar y aloe vera. Mi nombre es Karina Paja, me presento. Soy coach, experta en venta directa y directora Parfum de Parfum. En este taller de belleza vas a aprender a conocer este nuevo producto, lo que nunca te han contado sobre DEMMAQ, el, el modo de uso, cómo aplicarlo correctamente y las recomendaciones de venta para que tú sepas exactamente cómo cautivar a tus clientes con sencillos tips. Te invito a suscribirte a nuestra página para que... Eh, tengas el aprendizaje de todos nuestros videos en un solo canal aprendas sobre los productos y eh, estés siempre enterada sobre el nuevo material que vamos compartiendo con nuestras queridas socias y emprendedoras presentamos ThermaCare con factor de protección solar 50, hidrata y previene el envejecimiento prematuro, esto es demasiado importante el momento de vender. Y es una Cremita Dermacker es una cremita diseñada para todo tipo de piel, especialmente para pieles sensibles que sufren mayormente el daño ocasionado por el por el sol. Vamos a seguir con nuestra presentación y vamos a ver lo que nunca te han contado sobre este producto. Bueno, lo vamos a ver aquí en exclusiva en nuestra, en nuestra área de aprendizaje en el canal de YouTube. Lo vamos a ver y lo vamos a estar preparado especialmente para ti, para ti socia que te vienes eh, incorporando a nuestro equipo. O si llevas mucho tiempo, vamos a aprender sobre este nuevo producto. Esta es una crema para todo tipo de piel, como lo habíamos dicho anteriormente, que hidrata y protege de los rayos UVA y UVB, los principales responsables del envejecimiento prematuro. Esta, esto es muy importante. El hecho de que tenga factor de protección solar permite que esta crema, dentro de sus principales cualidades, eh, eh, que tenga dentro de sus principales cualidades, es que sea eh, una protección contra el envejecimiento prematuro. Yo creo que todas las mujeres estamos siempre muy preocupadas de que nuestra piel se vea bien y por eso hidratamos con algún tipo de crema nuestras manos, nuestro rostro, nuestro cuerpo. Bueno, esta cremita nos permite hidratar nuestro cuerpo, nuestras manos y detener el envejecimiento prematuro que hoy en día está muy de moda ya que el la capa solar se ha visto disminuida y por ende los rayos llegan y son cada vez más dañinos. También previene la aparición de manchas provocadas por el sol. No es un producto graso y es resistente al agua, pero tiene una cualidad especial: que si bien es una cremita con aloe vera y con factor de protección solar, no nos deja blancas como mimo, como el protector solar habitual esto se absorbe y deja una película que es la que nos va a proteger de los daños del sol o de los rayos UVA y VD. así que no vamos a aparecer por ningún motivo mimos en la playa. El modo de uso de esta cremita es aplicar sobre la piel seca de manera generosa 30 minutos antes de tomar un baño de sol o bien en exposición prolongada o después del baño, uno puede repetir la aplicación. Por ejemplo, si llevas dos horas en la playa, es un buen tiempo para volver a aplicar el Dermaker en el cuerpo. O si entraste a la piscina, a, eh, a la playa, te bañaste, una vez que salgas puedes volver a repasar para proteger nuevamente tu piel. Las recomendaciones para vender este producto, esto es lo más importante que tenemos que tener en consideración nosotros, las socias, cuando vendamos este producto, cuando lo ofrezcamos en el catálogo. ¿Ya? Esta es la mejor época para vender Dermacier. ¿Por qué? Porque estamos en el verano eh, y en el verano, por lo, por lo general, mostramos más piel, usamos short, falda poleras sin mangas, vestidos, entonces la protección de nuestra piel debe ser mayor. Muchos veranean cerca a orillas del lago, muchos veranean en la playa o eh, en los ríos. Y es ahí en donde se produce también la mayor exposición al sol. Por ende, nosotros recomendamos al momento de vender eh, que además se propician altas temperaturas entonces claro nos desabrigamos más mostramos la piel como les decía anteriormente y es indispensable usar protección solar y más aún con este factor que es un factor 50 o sea recalcarle a sus clientes que no es cualquier factor solar porque por lo general las cremas muy de, de similares características traen factores bajitos entonces ustedes se pueden dar cuenta que esta crema si bien tiene un factor solar 50 que es el más alto en el mercado. No te deja como mimo y, te, y previene la aparición del de enveje, el envejecimiento prematura. Entonces tiene muchas cualidades que a tu cliente le va a gustar. Así que ahora en este minuto ustedes deben buscar sus ventas a eh, mostrar, a indicarle a sus clientes que tienen este nuevo producto en el catálogo. Con factor de protección 50, que hidrata la piel, es resistente al agua y además es sin efecto graso. ¿Ya? Y con esto van a estar vendiendo muchos más productos y además van a tener el argumento de, de venta perfecto para que ellos se vean interesados por comprarle a ustedes este producto. Es maravilloso, a mí me encanta, yo lo uso. Además, la segunda recomendación de venta es indicarle al cliente que evita el envejecimiento prematuro y es un tema que a todas nos preocupa, es un gancho muy importante a la hora de vender, deben usarlo o sea, cuando ustedes se enfrenten con el cliente, cuando estén ahí en el tú a tú ustedes deben decirle que en esta temporada lo primero que deben hacer es proteger su piel que tienen un producto que es en base a aloe vera, con un filtro solar ultra potente, el factor solar más alto que hay en el mercado, que no les deja la piel grasa, que no las deja como mimo, que les previene del envejecimiento prematuro, que hidrata en la piel y además tienen un factor so solar 50. Con todos esos argumentos ustedes van a lograr vender este producto maravillosamente porque es demasiado bueno. O sea, no sé si a lo mejor ustedes pueden contar con otro catálogo en donde puedan comparar el factor solar que tiene una crema eh, de uso facial que puede tener un factor 10, un factor 20, pero nunca un factor 50. Este taller eh, lo hemos diseñado especialmente para ustedes las socias y lo vamos a estar eh, mostrando en Facebook en Instagram y lo vamos a subir en YouTube para que esté disponible para que los vean. Así que los invitamos a todas que nos, a sigan nuestras redes sociales y estén enteradas, enterados de todas las novedades que tenemos para ustedes en este, el canal de las ventas por catálogo Parfum. Y es siempre, les saluda cariñosamente Karina Parra. Acá les dejo la información sobre nuestras redes sociales en donde nos pueden seguir y nos vemos en un próximo taller de belleza.